ni putocasismo radical ni putocasismo radical esto es lo que yo recomiendo a todo el mundo respecto a la política la película de la política que sale en los miedos de comunicación en los más miedos esa película política que siempre el PP que si el PSOE, que si el decir si si si esa película en esa película Tú eres un extra, yo soy un extra, no pintamos nada. Se si supone que votamos una vez cada cuatro años. No sirve. De... Es una película que no pintas nada. Pues entonces, en una película que no pintas nada, ¿qué hay que hacer? Salirse, salirse de esa película. Meterte en una película en la que pintes algo tú, digo yo. Esta es mi recomendación, que la he hecho yo para mí mismo y recomiendo a todo el mundo. Entonces la primera fase es el niputocasismo radical. Ni puto caso, radicalmente, a cualquier información política en ningún miedo de comunicación. Cero. Yo lo empecé a hacer hace un tiempo, digo, no voy a ver nada. Apago la tele, no veo los telediarios. En aquella época tenía Facebook y, y en el Facebook a veces salían cosas políticas. Digo, esto lo paso rápido, no lo veo. ¿no? Que lo digo, lo digo. O sea, no oír, no ver, no hablar de política. Si tú no oyes, no ves y no hablas de política, descubres que la película política desaparece de tu vida porque no existe en tu vida. Te la están contando todo el rato, gente. Te la cuentan por la tele y si tú la cuentas y la hablas, pues parece que estás metido en esa. Pero si dejas de hablar de eso, dejas de mirar, dejas de oír, te puedes salir de esa película para meterte en cualquier otra película en la que tú pintes algo más una película la que pueda ser protagonista la pro protagonista bien, esto lo empecé hace, hace unos años ya te he dicho y no, no veía las noticias políticas no y a la semana a la semana de estar sin ver noticias políticas sin ver noticia política, ese, saber nada de lo político se me introdujo en mi vida real en mi real life 3D interactivo o sea, lo que yo puedo ver oír y hablar con la gente que puedo ir a hablar se me introdujo una noticia política porque me la contó Fali. Estaba aquí en la playa y de pronto, ¿sabéis qué? Y me mete una información y no, no me dio tiempo a taparme los oídos. Y entonces, ¿que una política de Toledo, no sé dónde, le han pegado un tiro y le han matado? Y digo, Eso fue hace, hace años, años, cuando empecé yo con el punto casismo radical. Y, y digo, joder, ya me han metido una información política. Pero por otro lado, digo, hostia, vamos a hacer una regla de tres. Yo el experimento que estaba haciendo era que todos los políticos, toda la información política desaparece de la realidad subjetiva de una persona que soy yo. Mi realidad subjetiva ha desaparecido, desaparece. ¿Y qué sucede cuando llevo una semana haciendo eso? Que un político desaparece de la realidad subjetiva de todos los demás porque le han pegado un tiro. Digo, muy bien. Entonces hay una, hay una relación directa. Si todos desaparecen de tu vida, ellos van desapareciendo de la vida de los demás también. En <risa> la segunda semana que, empecé, que seguí haciendo esto, digo, coño, esto va bien, pasó una cosa también un poco rara. De pronto me encuentro otra vez con Fanny. Estábamos en la facultad de Teatinos y, y, y de pronto me dice, que ha venido Rajoy, que va a dar una, una charla aquí, vamos a meternos ahí para no sé, pa dar por culo y digo, no, no, no, no, no me voy a meter, no me voy a meter en, en su película, pero digo, joder, esto, es como, esto funciona como las tías, si no les haces caso, bien <ríe> Yo no le estaba haciendo ni puto caso a Rajón y de pronto viene a Málaga personalmente, porque debe haberse dado cuenta de alguna manera que hay alguien que lo está ignorando al 100%. Claro, esto son fantasías animadas, pero el suceso real es que vino vino a Málaga casi a intentar que lo viera, pero no lo vi. Y entonces Rajoy ha desaparecido, Rajoy ha desaparecido y era el último presidente que recuerdo. Rajoy, ¿sigue siendo presidente? No, hace <risas> tiempo que no. Pues ya <risas> Bueno, vamos vale, a verlo el vídeo. ¿Presidente de qué? El niputgasimo radical, esto era un poco lo que te quería recomendar como primera fase. Ni puto caso, radicalmente, a ninguna información política en prensa, radio, televisión o conversaciones. Salte de ahí.